Hoy en Sin Filtro hablaremos de normalidad versus autoexilio. Nicaragua cada día va recuperando la paz y la tranquilidad. El comercio y el turismo se están dinamizando nuevamente. Para mal de los golpistas que quieren hacer ver a nivel internacional que Nicaragua vive en una opresión, estos son los primeros en disfrutar de esta cruenta dictadura. De mi vida te la frustración de los golpistas es que cada día que pasa, menos gente les presta atención y más personas están sumadas a recuperar su tranquilidad. Las familias nicaragüenses quieren trabajar en paz. <risas> Mientras ellos se esmeran en autoexiliarse en Estados Unidos o Costa Rica, ¡ojo! Autoexiliarse. Nadie los ha corrido. Ellos se van porque quieren. De todas formas, como que no hace mucha falta que digamos... Uno de ellos es el cantautor Carlos Mejiga Godoy, quien hizo un sinnúmero de canciones para los terroristas. ¿Ustedes se acuerdan de alguna de ellas? Si ni los golpistas les pusieron atención. Don Carlos ahora supuestamente se exilió en Costa Rica. Pero dicen que realmente anda haciendo una gira. O sigue la música de Carlos Mejía Godoy en Huasco Center 1245, Our Doctor, Coral Gables, Florida. Así que eso del exilio es otro cuento más. Mientras los Mejía Godoy hacían canciones que nadie recuerda, una nueva camada de jóvenes talentos han destacado con sus propuestas musicales haciendo llamados a la paz. La voz del derecho es para mi gente descalzada. No, no, ese no. duela, duela, Daniel, Daniela, se queda. Otra de las historias que nos han querido vender en los medios es la de la tal Comandante Macha. Ustedes saben esa historia de la Rosa de Guadalupe. Pues ni siquiera los medios golpistas se ponen de acuerdo. Mientras unos publican que ya se fue a Costa Rica, otros dicen que aún no logra salir del país. Y nosotros nos preguntamos, ¿no eran estos los que gritaban valientemente los primeros días de abril? Bueno, ¿de que se fueron? Se fueron. Y es que la desbandada golpista ha sido tan intensa que todos los delincuentes están trasladando sus operaciones a las calles de Costa Rica. Nuestros vecinos ya no los aguantan, pero sí, aquí nos decían que eran estudiantes pacíficos. Aunque hay algunos aprovechados que dicen que los representan disfrutando en los mejores bares de San José, claro, es que en la supuesta alianza cívica hay niveles y es que no solo en Costa Rica son insoportables en Chile los golpistas junto a la CIDH quisieron como siempre manipular la información y dar una versión de los hechos omitiendo todas las torturas y asesinatos a militantes sandinistas y como ya nadie les cree esto fue lo que pasó. el sentido que tú llamas dictadura al gobierno de, de Nicaragua, que fue elegido democráticamente el presidente. Y la otra consulta, un ejemplo a la señorita de medio de el eh, internacional, yo no encuentro que usted tampoco se entrevistó con la otra víctima. Porque se entrevistó con solo los ambos. Están omitiendo la parte de la verdad de los sandinistas los torturados. Y es así como los golpistas frustrados no dan una a nivel nacional e internacional. Desde que vieron al gigante en las calles, no se reponen. En Nicaragua, las familias están esmeradas en trabajar y vivir en paz. Ya no caen en las mentiras de los golpistas. Sí, señores, aquí hay un pueblo valiente que sabe defender sus conquistas y cada día construye una Nicaragua siempre linda.